Hola, el día de hoy quiero iniciar un poco diferente el video agradeciendo pues que ya somos más de 500 personas en esta comunidad y que pasito a pasito vamos creciendo. Bueno, habiendo dicho esto, ahora sí vamos a lo que va el video, que es a cómo estabilizar un video paso a paso en Premiere. Espero lo disfrutes mucho. Bueno, bueno, ya estamos aquí en el ordenador y te enseñaré dos métodos de estabilización para mejorar la calidad de tus videos. Entonces, para esto nos vamos a las flechitas y nos vamos aquí donde dice Efectos. Estando allí, escribimos la palabra Estabilizador de Deformación. Como verás, aquí lo encontramos. Entonces, lo seleccionamos y lo arrastramos sobre nuestro video de esta manera. Seleccionamos nuestro video y nos vamos a donde dice Controles de Efectos. Como verás, nos está analizando cada fotograma que compone el vídeo una vez haya terminado estará estabilizado entonces el primer método que te enseñaré es para simular un trípode o sea que esté totalmente estático entonces para eso nos vamos a resultado y le decimos que no lo deje sin movimiento esperamos a que estabilice y aquí te estaré dejando una toma del antes de estabilización y después de estabilizar con nuestro primer método Bueno, en este segundo ejemplo lo que te voy a enseñar es a estabilizarlo pero suavizando el movimiento para hacer ver mucho más cinematográfico nuestro video. Entonces volvemos a hacer lo mismo. cogemos el efecto de estabilizador y lo arrastramos sobre nuestro video. Como verás, aquí está analizando nuestros fotogramas que componen el video. Esperamos. Bueno, como verás, ya está estabilizado. Entonces lo que vamos a hacer es tocar un par de opciones para mejorar nuestra estabilización entonces acá tenemos suavizar movimiento lo dejamos ahí y le aumentamos la suavidad a 50 o 70% si ves que da un efecto gelatinoso lo disminuyes a un 30% en este caso le daré un 60% le decimos que en el método no lo dejen de formación de subespacio que es la mejor y en el encuadre le decimos que no lo dejen estabilizar recortar y escala automática en caso de que no quede el resultado como tú querías, o sea, quede un poquito raro, tenemos una opción que es en avanzadas y le decimos que nos haga un análisis detallado. Le damos chulito y esto lo que hace es analizar dos veces cada fotograma para llegar a un mejor resultado y nos da la opción de ondulación, o sea, disminuir ese eh, efecto gelatina. Entonces tenemos dos opciones. En este caso, te recomiendo la reducción mejorada. Esperamos a que analice nuestro video. Bueno, bueno, como verás, ya estabilizó nuestro video. Y aquí te estaré dejando en pantalla un antes de la estabilización y un después para que veas lo útil que es eh, esta herramienta de Premiere. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad y por aquí arriba te estaré dejando otro video que te pueda interesar bastante. Gracias por ver el video. Bueno, como sé que este video te fue de mucha utilidad, por aquí te invito a ver el canal y ver más contenido que está relacionado con lo audiovisual. Gracias por ver el video.